Ay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corran! Veo un fantasma Yo pasos quien se acerca se acerca veo un vampiro oh no veo un vampiro ¡Oh, veo un vampiro Es Halloween ya ni un alma hay escucho pasos se acerca? No. ¡Veo una bruja! ¡Oh no. No. No. ¡Veo no. una bruja!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 Dulceo truco es Halloween, tendré algo único. Knock, knock, knock, dulceo truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Vendrá